que eh, Fáñe era jefe de ella logró convencerla y di que entonces se quiso meter a una cabaña que está en la Luperón casi con independencia allá en la capital y dice que cuando se metieron la mujer se rebeló y amenazó con tirarse de vehículo y fañe entonces di que fue a un restaurante cerca de Bonao, di que típico, yo no sé si fue el típico Bonao que está por ahí en el kilómetro 90, no sé si es el kilómetro 90, el caso es que yo creo que sí que ese es el típico, di que Faña llevó la bebida y la comida, y entonces la mujer di que se mareó y de que cuando despertó Faña le estaba haciendo de todo en el cuerpo, ella había desistido porque se cree que Faña le dio un dinero para que desistiera de la querella. Pero el Ministerio Público siguió investigando y en el día de hoy lo dejaron preso. Y dice la Procuraduría que vas a pedir prisión preventiva para Faña. Está preso en el Palacio de Justicia. Son de la vaina que se busca la gente. Y, y déjenme decirle, este Ministerio Público y esos casos de acoso, eso está fuerte en el mundo entero. Miren cómo está el gobernador de Nueva York ahí a punto de, de, de, de renunciar. La Fiscalía de Nueva York acusa al presidente de Honduras de ser cómplice de un narcotraficante que ellos tienen allá hace muchísimo tiempo. Presidente que ganó unas elecciones con fraude y que los Estados Unidos lo apoyaron haciéndole un fraude a un opositor. Y, y, bueno, eh, bueno, señores, y, y ahora está de moda de que, que para usted cobrar lo que le deben, las prestaciones, hay que desnudarse. Una mujer se desnudó frente al palacio y qué sé yo. Bueno, vamos a ponerlo de Ramón Antigua para que ustedes vean la exposición y la brillantez con que él respondió a ese diputado que le hizo la pregunta. Adelante, señor director. Bien, tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata.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 de la Cámara de Cuentas, de cara a la, los ciudadanos dominicanos. Vieron la forma magistral como nuestro amigo Ramón Antigua, que tiene una experiencia en esos asuntos, además es abogado, eh, fue un exitoso funcionario de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, es una persona que es comunicador, ustedes vieron la soltura, con que él respondió la firmeza y la seguridad y ciertamente como dijo el diputado que le hizo la pregunta, este hombre tiene el apoyo de muchísimas instituciones importantes de la región yo creo que si no hay asunto politiquero porque en este país vamos a estar claro aquí muchísima gente tiene la capacidad y las condiciones y porque no son de un Amarre político, llevan cualquier loco, mira cómo está ese presidente actual de la Cámara de Cuentas, que yo lo denuncié aquí, el otro día me felicitó, me felicitó a mí un ingeniero, seguidor de este programa. ¿Sabe por qué me felicitó, men? Porque ese presidente actual que está casi al borde de estar preso, Hugo Álvarez Pérez, siendo yo militante de izquierda, me allanó. No fue que me maltrató, ni mucho menos, porque era amigo mío. E incluso se sorprendió cuando fue a hacerme el allanamiento a mí. Pero a los 15 días de Hugo Álvarez Pérez encabezar ese allanamiento contra mi persona en La Vegas, Lo votaron por corrupto, como fiscal. Entonces le cogieron cuatro a, a, a, a uno, a uno, a uno eh, eh, riferos. Entonces yo, yo lo denuncié aquí dije, ese tipo... Es un delincuente, míralo ahí, obstruyendo la justicia, obstruyendo los informes. Entonces, eh, ¿por qué? Porque por razones políticas, que está metido José Ramón Peralta, el que era ministro administrativo, habiendo muchísimos tipos con capacidad, habiendo muchísimos tipos serios, escogieron ese señor y miren cómo se la hizo ahí. Entonces yo quiero decir que si por capacidad y condiciones, si no aplican la cuestión politiquera, Ramón Antigua debe de llegar a la, a, la, a, la, a la Cámara de Cuentas. Y sé que lo haría bien. Señores, miren, porque es que, es que este país es una desgracia. ¿Punta Catalina tiene dos meses fuera de servicio? Eso, eso, eso no tiene nombre. ¿Punta Catalina, señores, desde el... 6 de enero está fuera de servicio porque di que una caldera le pasó esto y que hay una maldita planta que ya van por 3 mil, casi 4 mil millones de dólares. Que Danilo Medina le dijo a este país que eran empresarios que iban a construir esa punta catalina. Y resulta que tuvo el Estado, porque primero dijeron que era con un préstamo de un banco que después no apareció. Y el caso es que. Esa Cámara de Cuentas tampoco eh, auditó a Punta Catalina, ocultó todo para proteger el gobierno de Danilo Medina. Entonces, imagínense ustedes. Buenas tardes. Hello, buenas tardes, ¿cómo está usted, Omar? Bien, gracias, un placer. Usted es un hombre respetable y le tengo respeto, pero no mete la mano por nadie. Tú sabes que hay, hay quien la está por ahí. No, no, no. Yo no, yo no, yo no. Usted, usted, usted no me ven a mí con esa, ni, ni, ni mucho menos. Yo estoy hablando de la trayectoria de una persona. Entonces, son unos bandidos esas instituciones que están defendiendo a esa persona. Todas esas instituciones. Miren, entonces, lo de Punta Catalina, señores. ¿Tú sabes lo que es que esa empresa tiene dos meses que no suministra la, la, la, la planta 2 de Punta Catalina? Tiene dos meses que no aporta. Una sola gotica de energía. Y entonces. Punta Catalina. Que vaya por los tres mil y pico de millones de dólares gastados. No hay nadie preso. No hay nadie preso de Punta Catalina. Ni nadie sometido señores. El robo del siglo. Porque este, este país. Señores la riqueza que produce este país Es tan grande que no lo han podido destruir Así, no. Robo con los tucanos Robo con puta Catalina Robo con la Zulán Robo allí, robo aquí Y el país sigue parado no, no, no, ¿Tú sabes lo que? Que Danilo Medina le dijo a este país Con puta Catalina se Han vuelto los apagones otra vez sí. Anoche cuando yo salí de aquí Que iba para mi casa Se fue la energía Ahorita cuando venía para acá se fue la energía y es cada rato un apagón y cada rato un apagón y que con puta Catalina la, la energía va a llegar barata. Le está llegando a ustedes barata porque a mí no me llega. Coño, este, este es el pueblo de, de más mala suerte, el pueblo dominicano. Estos malditos estafadores y se salen con las suyas se quedan tranquilos.